De lo anterior dará cuenta mediante la elaboración de la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación midiendo variables eléctricas y convirtiendo sus diferentes unidades identificadas en los equipos de medición en la que plasmará un informe escrito en el cual consignará las conclusiones que a partir de los resultados obtenidos tanto de la teoría como de la experimentación, parte fundamental de su futuro desempeño como tecnólogo. Evidenciará lo aprendido mediante la elaboración de dos tareas interactivas de aprendizaje. Cálculo de la resistencia limitadora de corriente de un diodo LED en el cual hará los cálculos para diferentes tipos de LED. Uso de las herramientas y técnicas de montaje de circuitos en el laboratorio, del cual elaborará un informe escrito. A continuación se le informará el que va a aprender y cómo va a aprender el contenido de esta unidad didáctica. Usted aprenderá a nivel general a medir las variables eléctricas en los circuitos eléctricos y electrónicos mediante la utilización de los diferentes equipos de medida. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Identificar las variables eléctricas a medir en el circuito. Conocer las unidades de medida y códigos de identificación de los diferentes elementos constitutivos de los circuitos. Calcular las variables eléctricas a medir en el circuito. Reconocer los equipos de medida para las diferentes variables eléctricas. Seleccionar el equipo de medida acorde con las variables eléctricas a medir. Proponer las normas de seguridad para prácticas de laboratorio en ambientes virtuales. Aprender a ejecutar los criterios de desempeño